Bueno, sí, más informal porque en realidad los que estamos aquí somos conocidos, amigos eh, y pues hoy ojalá lleguemos a conocer un poco más el trabajo de Tainá y a Tainá. Eh, como todas saben acá, eh, nos visita por el programa de la Alter Academia. Eh, Hemos Ayer empezamos trabajo con ella y eh, los, los residentes de Alteracademia y hoy era un poco la oportunidad de tener un espacio más abierto al público para poder conversar, conocer los proyectos y generar un poco más de, la, de conexión más allá de, de los espacios que tenemos nosotros en, en sesión cerrada de Alter. Entonces, dado que somos poquitos y que en realidad estamos todos conocidos y que, y que también estamos todos como en los mismos temas, ojalá al final podamos como entablar una conversación, una conversa un poco más eh, relajada, y pues sin, sin mucho más, no me voy a extender mucho ni hacer ninguna presentación protocolaria, creo que es mejor que vos hables y que nos contés un poco más. Eh, entonces te paso el micrófono, muchísimas gracias Taina por estar aquí, por haber sacado el tiempo y por querer compartir con nosotras. Entonces te dejo con el público. Bueno, eh, para empezar quería agradecer mucho, eh, primero de todo la invitación por estar aquí, la verdad para mí es, un lujo poder eh, conocer desde cerca, teorética, alteracademia y programas que yo acompaño desde hace mucho tiempo de lejos y, y sentirme así cerquita y poder también acercarme de otros tipos de prácticas y de otras maneras de pensar es también lo que me mueve, así que estoy realmente agradecida por estar aquí y también gracias por eh, haber venido hasta acá. A, a escucharme, ojalá también eso se pueda convertir en una conversación, la idea es que sea una conversación y no una charla dura, formal y, y por eso también pido que si quieren interrumpir, si quieren hacer, yo sé que tenemos que hablar con el micrófono también para grabar y todo eso, entonces también si el micrófono puede estar medio ahí cerca, si quieren interrumpir, si quieren preguntar, hay cosas también de contextos muy, muy específicos de ahí, que tal vez eh, yo que, que estoy así como muy, muy metida, me, me salte informaciones que tal vez sea importante si, si alguien bueno, pierde las, las, la, algún tipo de información o se siente falta de algo. Eh, cuando, cuando lo da me, me abrió así la posibilidad de hacer esa conversación a raíz de mi visita a alter Academia, yo me quedé pensando en qué manera abordar, de qué manera abordar mi práctica y, y cuáles serían las cuestiones que re, realmente atraviesan así la manera como yo elijo trabajar. y, y haciendo un, un repase por el camino que recorrí eh, entre curadurías, pedagogías, eh, gestiones y, y otros, y etcétera, <risa> hacemos de todo un poco, no así como cocinamos, servimos café y todo. Eh, y haciendo así como ese recorrido, yo lo que me di cuenta es que cada vez que yo empiezo a pensar un nuevo proyecto, o antes mismo de, de, de pensar algún proyecto, yo pienso, ¿quién quiero poner junto? Así... Eh, cuáles son las personas que yo quiero juntar y, y, y, y configurar esas posibilidades de encuentros inesperados, intercambios de, de saberes, de vidas, de afectos, creo que es realmente lo que me mueve. Entonces, por eso el título de, del encuentro es El proyecto es una, una excusa para el encuentro, porque realmente creo que antes de formular un proyecto concreto, Claro, hay deseos, hay ¿no? eh, también investigaciones personales, pero más que todo yo tengo ganas de hacer, crear ese tipo de encuentros y hacer con que la gente pueda estar junto en un tiempo extendido. Y bueno, yo soy una chica de provincia, <ríe> sí. yo… Eh, crecí en una ciudad del interior, del interior, del interior de Brasil, muy cerca de Brasilia, eh, muy lejos del mar, y, y es un, era un pueblo muy pequeñito en donde la puerta de mi casa siempre estuvo abierta, café caliente en la mesa y un eh, queque para comer, hoy aprendí el queque, eh, y, y así... Como, como mi casa todas las casas y para mí esa posibilidad siempre inminente de tener a alguien de afuera entrando sin tocar el timbre diciendo, oye casa, preguntando así como si hay alguien y con suerte de repente trayendo en una bolsa una fruta del jardín o, o algo cosechado ahí en el momento en el huerto. Eh, para mí esa, esa relación con la puerta abierta es la manera como yo entiendo una casa, es la manera como yo entiendo eh, mi espacio de convivencia. Y, Claro, luego me mudé a San Pablo y eso no pasa. Nadie te toca el timbre, nadie te... te nada. Así, con mucha antelación alguien te dice que te va, va a pasar en tu casa y capaz ni viene. Así que... pero todo bien. Para mí el, el lugar así como de relación real con, con el lugar es esa oportunidad de de repente tener a alguien entrando en tu casa sin tocar el timbre. Y, y para mí crear... Ese, los programas de convivencia, eh, de encuentros, de comunidades temporarias, eh, eso para mí tiene que ver con esa, con esa situación, ¿no? con esa posibilidad de, de, de la sorpresa del encuentro y, y de tener siempre la puerta abierta para que alguien entre. Y la verdad es que para tener la puerta abierta hay que saber recibir el café caliente y el queque siempre, y, y, es, y es de ahí que también parten eh, los dos proyectos principales que yo decidí enseñar hoy aquí, no, no voy a entrar en, en, en programas de en curadurías o, o así como, esos son los dos proyectos que no solo guiaron mi camino, eh, hoy me di cuenta que son 10 años de ese camino, desde 2009, Así que un buen momento para traerlo también hacia hacer el recorrido. y eh, Bueno, entonces eh, en estos 10 en estos años yo elegí hoy enseñar dos de los proyectos que creo que más que guiaron mi vida eh, fueron mi escuela. Entonces, eh, a ver si eso no va. ¿Cómo será que es eso? Ah, sí, bueno, ahí. Eh, el primer de todos es la casa tomada. La casa tomada se llama casa, eh, eh, no es tomada de ocupada, es, eh, nos fue eh, gentilmente cedida la casa, no ocupamos la casa, pero um, es la idea de que fuera tomada. Eh, y tomada también en portugués eh, significa enchufe, entonces también hay una cosa del, eh, no del enchufado como es en España, <ríe> porque creo que el enchufado en España es alguien que te mete ahí, ¿no? eh, pero una, una idea de circulación, ¿no? circulación de energía, circulación de personas, y eh, lleva el nombre casa porque además de ser una casa, es para crear esa situación, ese, ese lugar como también yo comprendo la casa, la casa como el lugar abierto a recibir las personas. Y entonces en 2009, eh, yo junto con Teresa Farcas, que fue mi eh, parcera en ese, en ese proyecto en los primeros cuatro años de Casa Tomada, eh, creamos a partir de un deseo de, que a, de crear un espacio de encuentro, un espacio en donde eh, pudiéramos reunir personas que no se conocían para un espacio extendido de tiempo y que pudieran estar ahí trabajando, es de ese deseo eh, que surge el proyecto o la plataforma Casa Tomada. Eh, Casa Tomada a, Dentro de la Casa tomada de los 10 años de existencia hubieron muchos, muchos, muchos programas por los cuales yo no voy a pasar así eh, por todos, no, no les quiero aburrir tampoco. <risa> y, pero uno de los programas más que nos acompañó por más tiempo fue el programa llamado Atelier Abierto. Atelier Abierto era como, como taller abierto y... En principio no sabíamos qué podría ser un programa de residencia. Lo que queríamos y sentíamos mucha falta era de un lugar realmente de encuentro y de encuentros profundos, de encuentros de intercambios y que no existían fuera de las universidades en ese momento en Sao Paulo. Eh, estamos hablando de un momento muy bueno para la cultura, es, es el segundo mandato de Lula, eh, en donde ni pensábamos que podía pasar lo que está pasando ahora y, y bueno, también era de gran incentivo para la creación de, de nuevos espacios. Y, y entonces ese, el programa de Atelier Abierto surge eh, con la necesidad de crear ese espacio más allá de, de, la, de la universidad, un espacio en donde eh, el, la idea de, del proceso fuera mucho más importante que un trabajo final, eh, era un momento en donde los artistas jóvenes que salían de las universidades solo aplicaban para salones, casi no había ningún otro tipo de, eh, otro tipo de subsidios para investigación o cosas así fuera de las universidades. Entonces para seguir una investigación tendrías, tenías que entrar en un máster, luego en el doctorado, y hacer carrera académica. Y ese era un espacio en donde podrían tener encuentros con otras personas, un poco también creo que cómo funciona Alter aquí, que invitábamos gente de afuera para venir, hacíamos programas para el colectivo pero también individuales, Ellos, los artistas pasaban ahí de cuatro, tres a cuatro meses trabajando, eh, y más que nada conviviendo, la importancia de ese espacio era el espacio de convivencia, era el espacio del encuentro y, y realmente fue así, invitamos y tuvimos mucha gente circulando por, por los talleres, eh, siempre también al final haciendo un cierre de las, eh, del proceso abierto al público para tener un otro tipo de, de, de encuentro también en una otra condición, eh, a veces sí con muestras más formales porque era el deseo, pero todo partía del deseo, de un deseo colectivo y no de una imposición nuestra. Siempre que ellos llegaban ahí decíamos, hay dos cosas, una que parten de una misma raíz, una buena y una mala, somos un equipo muy pequeño y un espacio muy libre, sea, podemos cambiar todo podemos reimaginar todo y repensar todo mientras estemos acá, pero no podemos todos porque somos muy pocos, así que tenemos también que cuidarnos uno a los otros y que los que vienen como visitantes, que al final no son visitantes porque siguen eh, como… Um, eh, es como toda una generación que nunca dejó la casa tomada, aunque viniera a hacer un programa de residencia, luego se quedaban, ¿no? Así como veo aquí. <risa> eh, y bueno, y siempre hacíamos esos esos formatos de, de, de encuentros finales que podía ser un fútbol en otro barrio, en, en la calle, una, una fiesta, eh, un anali. <risa> que vino acá también, está con la muestra ahí, eh, o un karaoke. Eh, <risas> el karaoke fue algo que también nos acompañó mucho por muchos años, así como siempre fue un gran momento de celebración, el karaoke de YouTube. Eh, bueno, otros dos programas que creo que también pensando en el formato que tiene Teorética, quería presentar. Una es la biblioteca y el archivo de publicaciones, la biblioteca y el archivo fueron construidos a partir de donaciones, eh, yo no encontré una foto buena de la biblioteca, pero eh, lo que hacíamos era, eh, teníamos bueno, una biblioteca fija y luego una biblioteca mueble, entonces eh, eh, invitábamos una vez o dos veces al año a alguien, a algún investigador, a algún artista que estuviera enfocado también en, en el tema o de las bibliotecas o del archivo o de publicaciones de artistas para hacer una selección y hacer circular eso por otros espacios de Sao Paulo, no conseguíamos mucho circularlos así como para muy fuera de Sao Paulo, pero eh, circulaba en museos, en bibliotecas, en otras escuelas, en otras condiciones eh, de, de relación con el público. Eh, la Casa Tomada… Eh, cerró sus puertas el espacio en 2017, eh, en fin, por muchos cambios de gobierno, por muchos cortes de financiamiento, eh, porque al final yo estaba sola haciendo la gestión y, y también quería, <ríe> quería hacer otras cosas. Pasé 10 años dedicada eh, al, así como al proyecto. Con toda, todo mi cuerpo y mi tiempo y mi alma, y también quería así seguir otros caminos. Entonces, y bueno, tuvimos que entregar la casa también, lo que nos hizo eh, repensar los formatos de, de casa tomada. Eh, la última cosita, así como la última cosa que se quedó fue la biblioteca. Y la biblioteca, en octubre, ahora fue donada finalmente a un otro espacio y que acoge como la biblioteca de la casa tomada. Eh, pero bueno, no tiene, no tiene fecha para terminar, ¿no? es como fue, fue donada el espacio, pero es como si la, la casa tomada siguiera existiendo de alguna manera adentro del Instituto Procomún, el Instituto Procomún es un instituto que está en Santos, eh, que es la playa más cercana a São Paulo, es un puerto, es una región que tiene, eh, bueno, muchos problemas también en la región del puerto, es eh, eh, está en una región eh, más, digamos, menos eh, eh, cuidada de la ciudad y, y ellos hacen un trabajo muy lindo con la comunidad, es un espacio muy abierto y también era lo que queríamos para el seguimiento de eh, la biblioteca. Hicimos ahí una, una, un encuentro del público que frecuente el lugar con los libros, en donde ellos iban construyendo una especie de, eh, de paisaje con estos libros, y luego reorganizando estos libros en un, a través de sus eh, deseos. Entonces la biblioteca no está ahora mismo. Luego va, va de vuelta a estar organizada dentro de un formato más eh, de, de. ¿Cómo se llama? Eso? Una catalogación más formal. Pero por ahora, hasta el fin de año, eh, la biblioteca está catalogada de la manera como la comunidad desea. Hay distintas maneras de organización. Hay. Eh, bueno cada uno eligió la suya y, y todos fueron ayudando uno a los otros a eh, hacer esa, aquí por ejemplo son eh, por colores, es, esa es la, la más eh, fácil de visualizar así eh, y ahí sigue entonces la casa tomada de alguna manera no existe más como espacio pero sigue existiendo en, en esa relación con otras comunidades. Eh, y, y por fin también, un poco para volver a la Casa Tomada y enseñar esa, esa construcción de una pequeña comunidad alrededor de ese, de ese proyecto, eh, eran los, los ciclos de investigaciones, que eran una o dos veces al año, hacíamos un gran encuentro en donde o invitábamos o abríamos convocatorias, hubo, hubo las dos maneras, artistas e investigadores para presentar eh, sus proyectos de una manera un poco más libre que una visita al taller así o una muestra de portafolios, sino que eh, trayendo también eh, distintas, eh, eh, como trayendo un poco del taller para dentro del espacio y abriendo ese lugar de conversación directa con esa comunidad de artistas que muchas veces comparten el mismo la misma exposición, comparten las mismas aberturas, los mismos bares, pero no conversan sobre sus, sobre sus procesos, entonces era ese lugar potencial de encuentro y de transformación de proyectos, muchas veces llevaban proyectos que estaban todavía eh, en proceso para compartir con sus pares y que no tenían eh, otro lugar para hacerlo. ¿no? y eso, eso fue un programa sí es un programa muy, muy querido para mí, así como… y, y bueno, eh, Casa Tomada sufrió mucho con toda la, también todos los cambios eh, gubernamentales, como muchos otros proyectos en Brasil, eh, tenemos una serie de acontecimientos entre 2013 y 2016, con muchas manifestaciones, primero una manifestación que eh, en principio tenía que ver con el aumento de la tarifa de, de las, eh, de la, del, del transporte público, eh, luego una, presión, una opresión policial muy fuerte, luego más gente en la calle, luego una gran pelea por no eh, eh, porque eso 2014 era el mundial en Brasil y un país que no tiene recursos para todos educación para todos salud para todos no puede tener un mundial y le tocó el final de eh, de la primera la primera eh, bueno, Dilma la primera administración de Dilma eh, y luego después en la segunda ella ya estaba sufriendo mucha presión de la derecha mucha presión de los que perdieron las elecciones, y bueno, fue golpe. Eh, en, el, en el proceso del golpe pasaron muchas otras cosas también, muchos otros. Eh, eh, muchas o, eh, final de, el golpe fue en mayo de 2016. Finales de 2015, en Sao Paulo, un goberna, el gobernador del Estado. Eh, empieza a hacer todo un cierre de escuelas públicas y eh, lo que hace es un, una idea de trasladar a algunos de los alumnos de la secundaria eh, para otras escuelas, o sea, cerrar escuelas y meter más alumnos en, en una única escuela. Al mismo tiempo que eso, fue, que eso pasó, eso fue así como, sí, creo que en noviembre de 2015, y entre noviembre de 2015 hasta mayo de 2016, cuando entra Temer eh, en el poder, después del impeachment de Dilma, ahí empieza todo un otro movimiento dentro de las escuelas porque él decide entrar con un, una PEC, que sería tipo una enmienda en la constitución. Eh, para un congelamiento de, del presupuesto para educación durante 20 años, además de cortes, además de sacar del, del currículum eh, eh, las disciplinas como eh, eh, filosofía, eh, educación física, artes obviamente, entonces con ese, con ese cambio y, con, y también con el cierre del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura es un gran... Eh, es un gran símbolo de la democracia en Brasil. Es el primer ministerio que es construido en el primer año de democracia, en 85. Entonces, 85 se construye de vuelta en el Ministerio de Cultura para la reintegración de la democracia. Y la primera cosa que Temer hace al, al subir al poder es sacar el Ministerio de Cultura. En el momento que saca el Ministerio de Cultura, también cierran los, las, las uh, oficinas de el Fondo Nacional de Cultura, que es la FUNARCHE, y los artistas empiezan a ocupar los, eh, los centros del, del Fondo Nacional de Cultura. Y bueno, todas las movimentaciones en la calle, fuera Temer. Temer se quedó tan pequeño luego después de Bolsonaro que es impresionante. Nadie <risa> eh, es como. Y él eh, vuelve atrás y abre de vuelta por presión. Eh, por presión de la clase artística y por presión popular, abre de vuelta el Ministerio de Cultura, pero sigue con el plan de cierre de las escuelas. Y entonces, bueno, toda la represión policial y luego las escuelas vuelven a ser ocupadas. Al final de junio de 2016, había 1.200 escuelas ocupadas en Brasil y 90 universidades. Fue así el... Eh, para incluso consiguieron más o menos bloquear el congelamiento de, de la educación en este momento ahí. Ahora ya vuelve de vuelta. Y bueno, eh, esos son, son los jóvenes, incluso el lunes, vamos a pasar, no, no sabemos dónde hay, todavía, aquí, eh, una, una película sobre justo la ocupación de las escuelas y que cuenta así como con más imágenes <ríe> y, y, y más eh, organizado temporalmente los, los acontecimientos de entre 2013 y, y hasta eh, después del impeachment de Dilma. Se eh, llama eh, espero, espero tu revuelta. Bueno, a ver si, si quienes puedan venir. Es, es, es una película muy interesante. Y en ese contexto, eh, y también a partir de un deseo, de, eh, o a partir de un entendimiento de los programas de la casa tomada como programas educativos, eh, ya, ya empiezo un poco a cambiar lo que sería la, una, una dirección de ese espacio eh, de residencia artística, que era la casa tomada, o de ese espacio bueno, de, de convivencia, para crear un otro programa que es eh, la Intervalo Escola. Ese es el trabajo de Jorge Barreto, que es uno también de los grandes de las personas que nos acompañaron en muchos proyectos. Arrepentizaje, ¿se entiende? Sí, ¿no? Es como <ríe> bueno, arrepentimiento es igual, ¿no? Sí. Eh, y entre todos estos encuentros que Casa Tomada me proporcionó, uno de ellos fue con Claudio Bueno, que es mi parcero en la construcción de, de Intervalo Escola. Eh, junto con Claudio fui, eh, bueno, fuimos a hacer un programa en, en, de intercambio entre el programa de la Casa Tomada y Delfina Foundation en Londres, y estuve con él ahí y en esa convivencia nuestra ahí intensa de, de residencia, eh, yo estaba terminando el máster, él estaba haciendo el doctorado, eh, siempre pensando en eso, en la idea de como más allá del, del acceso a la educación básica y, y que es un gran problema en Brasil, eh, pensábamos en esa situación de la estandarización del conocimiento, del del productivismo dentro de las universidades, eh, de sumar puntos, de eh, construir, un, ahí en Brasil hay un, una cosa para todas las personas que hacen, eh, que hacen como parte de un del proceso académico, que es el currículum lates, es el horror así, pero es, como, es un currículum que para entrar como profesor en cualquier universidad, o para ser alumno también, o para conseguir becas o todo eso, tenés que rellenar, es un, es un currículum estándar del gobierno y que hay que ir subiendo, pero cada, cada micro cosa que haces, vas poniendo ahí, es una manera de organizar, pero es una manera muy dura de organizar el conocimiento ¿no? y de luego eh, puntuar o dejar de puntuar eh, las personas por la cantidad de cosas que hicieron, públicamente y no por, no sé, otros tipos de conocimiento. Entonces también eh, estábamos eh, pensando en qué manera hacer eh, para indisciplinar los modos de ver y de sentir y de, y de hacer que las, que las universidades nos estaban proporcionando en ese momento. Y, y entonces a raíz de eso creamos el… ese es Claudia? Eh, Intervalo Escola. Intervalo Escola es un, es un proyecto que eh, no, tiene, eh, no tiene programa, no tiene lugar, no tiene equipo, no tiene, eh, no tiene equipo fijo, no tiene ni personería jurídica. Entonces lo que hacemos es siempre, siempre estar en relación. Intervalo Escola no existe si no es en relación. No, es, no existe sola. Existe adentro y en eh, par, otros tipos de parcerías. Entonces, por ejemplo, aquí Intervalo Escola está en Alter. Eh, y estuvimos también en muchas otras situaciones así. En, en, en São Paulo Intervalo Escola estuvo adentro de Casa Tomada. Intervalo Escola estuvo en eh, la ocupación Cambridge que es una ocupación libre por moradía, eh, por vivienda y que es un movimiento muy muy fuerte en Brasil de ocupación de edificios, eh, en, eso en, en una condición urbana ¿no? y eh, estuvo adentro de, del, eh, del Centro de Arte Contemporáneo en Varsovia estuvo, es que es imposible decir Ushadovski <risa> casto estuvo dentro de otras condiciones, entonces siempre en relación, Intervalo Escola solo existe en contexto, no existe como un programa fijo, y, y por eso también eh, creo que la idea de, de crear nuevos mundos, de luchar por otras formas de, de ver, de vida, de construir distintas, eh, configuraciones sociales, es, es primero necesario imaginar estas situaciones, y para imaginar estas situaciones nosotros decidimos abrir el proceso para imaginar junto, imaginar con otro, imaginar en otras situaciones institucionales, en otras situaciones, otras situaciones sociales, eh, y, y así Intervalo Escola empieza en 2015 junto con todo el movimiento estudiantil, con todas las ocupaciones de las escuelas, eh, en relación con ellos y también haciendo eh, así un, un, no, un… creando también una especie de, de debate con el sistema educacional formal. Y, eh, y a partir de eso decidimos crear el primer programa de, de intervalo Escola que ganó un, un premio de, de la Fundación Nacional de las Artes. ¿Qué pasa? Antes de, que, antes de ganar el premio ya empiezan a hacer todos los cortes, en el momento en que íbamos a recibir, la Fundación Nacional nos, dije, nos, di, nos dice que no van a pagar. El programa era un programa en relación... También con otras instituciones, una era en São Paulo con Casa Tomada, y la otra era con Casa do Rio, que es una, eh, es una, una ONG, ¿dice? Oh, en, Joe, ONG. Eh, en Amazonia. Casa do Rio, eh, a ver, bueno, Casa do Rio está entre Manaus y Porto Velho, la verdad, a ver, ¿dónde está escrito Borba? No, es que no puedo, es que no, no aparece el, el cursor aquí, voy a hacer así, mira, aquí. Ese está, bueno, entre estos dos ríos, ese es un río y ese es otro río, y esa es la carretera, ¿bien? Está aquí, Casa dos ríos está aquí en el medio de este río, en verdad. Bueno, lo que pasa es que habíamos pedido permiso para entrar en las áreas eh, que son, no son, son áreas protegidas, no son, eh, no son áreas indígenas, eh, pero son reservas de desem, desem, desarrollo sustentable. Y para entrar ahí, bueno, hablemos con las gestoras de, de ese lugar y, y en el momento en que dijimos, mira, faltaban 15 días para irnos, eh, para empezar a armar el programa, y dijimos, mira, eh, no podemos ir porque no nos van a pagar. Y ella dijo, hay 12 niños y 170 personas de la comunidad esperándolos. Ellos no entienden, no les van a pagar, tipo, tienen que venir. Y... Y ella fue una persona muy, muy importante para nosotros, llamada John Aya. John Ayer fue destituida, tam, destituida de, del cargo que ocupaba en la Secretaría del Medio Ambiente, también por un proceso misógino, eh, eh, conservador, eh, patriarcal, bueno, en fin, también fue destituida de, del cargo, pero en ese momento todavía estaba ahí y nos llevó a la, a, y nos dijo, mira, ¿van a venir sí o sí? Y aquí están esperando las personas para que puedan empezar el programa. Eh, y luego ven qué hacen con Funarchi, con si pagan, si no pagan, si pagan, ¿van a venir, no van a venir? Bueno, luego ven, pero por ahora queremos que vengan. Y fuimos, no con el grupo todo que habíamos propuesto, que era un grupo de 20 personas para ocupar la región, para hacer un trabajo grande ahí, fuimos rey Claudio, lo que fue muy bueno porque fue también el momento de conocer el lugar. Eh, a partir del momento que estuvimos ahí, fuimos invitados a seguir en la región, trabajando con procesos de educación en relación al Ministerio de, de, del Medio Ambiente, a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Amazonas, en la región que, que contempla las, eh, los ríos, el entre ríos, eh, eh, Purús y Madera son los dos ríos. Por ahí pasa una carretera, la carretera fue construida durante la dictadura militar en un proceso que se llamaba integrar para no entregar, que era un proceso de ocupación del norte para evitar una invasión eh, más del norte y obviamente excluyendo cualquier tipo de vida en, la, en esa región. Entonces fue la construcción de dos carreteras muy grandes que decimaron básicamente todos los indígenas eh, que estaban ahí, la, el, la pérdida de personas más grande durante la dictadura no fueron los desaparecidos políticos, no fueron, fueron los indígenas en Brasil y, y ese fue, esa construcción de esa carretera fue parte de ese grande proceso, lo que llevó también a la región un grande desarrollo, porque era la idea de construir la carretera para que la carretera pudiera conectar el norte con el sur, no había ninguna otra carretera que lo hiciera, así directamente. Y en ese proceso, eh, tengo que contar un poco la, la situación ahí para luego volver a intervalo, para que podamos comprender como las relaciones nuestras ahí también. Y eh, en ese... En, en fines de los años 80, ya eh, democracia en Brasil, un, un gobernador del estado de Amazonas decidió destruir la carretera porque él era el dueño de la compañía de, de, de, de transporte por el río. Entonces, des, bueno, era mal para sus negocios, así que destruyó la carretera. Eso causó dos cosas. Una, protegió la región, no llegan los autos no llegan los, los camiones, pero las familias todas ahí se quedaron absolutamente aisladas. Eran familias de agricultores que venían del sur y que fue en un proceso de integración, el, eh, las familias que tenían problemas de tierras en el sur fueron todas mandadas al norte. Lo que pasa es que al ser mandadas al norte, no tienen ni una idea de qué hacer con esa tierra. Era gente que plantaba a 4.000 kilómetros de distancia. Entonces llegan ahí, no saben qué plantar, son automáticamente incorporados a las empresas de, de, de eh, eh, corte de, de madera y para la, para la llegada del ganado. La destrucción de Amazonia no existe porque alguien quiere maderas, existe por, los, por, el, por el ganado. Eh, y es en, esa en ese contexto que llegamos. Llegamos en un momento en que la carretera volvió a ser reconstruida. La gente que vive ahí quiere la carretera, pero que la carretera sea reconstruida es necesario cuidar del impacto con el medio ambiente. Entonces llegamos en un momento en que la obra estaba, no sé esa palabra, embargada, que es tipo embargada, cancelada, eh, la obra de reconstrucción justamente por no cumplir con los requisitos de eh, impacto medioambiental, socioambiental. La verdad es que la palabra socioambiental es una palabra realmente que ahí el ambiental no funciona sin el socio y el socio no funciona sin el ambiental. Y, y bueno, entonces ahí llegamos para trabajar primero de todo con un grupo de jóvenes, que son jóvenes que vienen de dos reg regiones de ahí, dos ríos distintos, unos que vienen de, un, de una parte del río que es una comunidad no nuclear, sea toda alrededor del río, y los otros que vienen de una comunidad un poco más grande, de 170 personas, pero que solo tienen la escuela hasta el cuarto año, o sea, con… Eh, 12 años más o menos, todos estos chicos tienen que salir de ahí, ir a la ciudad más cercana, que está a 300 kilómetros, y vivir ahí en condiciones absolutamente precarias, pero al final eh, crearon una pe esa pequeña comunidad, y cuando llegamos recién habían creado esa pequeña comunidad, que se llama Tupigá, Tupigá es del río Tupana y río Igapuazú, entonces hicieron ese grupo que se llama Tupigá, los tupigás son nuestros puntos de resistencia total ahí, porque ellos son los que llevan adelante los proyectos que plantamos. Ellos son las nuevas voces, ellos son los chicos que, bueno, ahora tenían, tenían no sé, eh, 16, ahora tienen 21, ya están eh, también entrando eh, para, como ellos son las voces de, luego de la defensa de ese lugar, y para defender ese lugar, hay que educar, ¿no? hay que partir de la educación. Como el, la Secretaría de Educación no quiere saber de nosotros, incluso nos cortan un montón de cosas que hacemos, cancelan programas y todo eso, quien cuidaba del programa es la Secretaría del Medio Ambiente junto con Casa Dujío, que es esa ONG. Y entonces llegamos, los conocimos, hicimos todo un, un programa, un proyecto, proyecto no, un encuentro de escucha, eh, mucho más para nosotros, nosotros queríamos saber dónde estábamos entrando, quién eran. Eh, no había ninguna condición de crear un programa sin conocerles y seguimos conociéndolos en verdad. Entonces pasamos la verdad, todo el primer año, eh, yo creo que fuimos como seis veces ahí, a lo largo del año, para conocer, conocer cada uno, entrar en sus casas, comer con ellos, pescar con ellos, vivir ahí, estar ahí, dormir, despertar y vivir las condiciones también que están ahí. Eh, y, y también crear ese espacio eh, en un momento en que como la educación, primero de todo la educación rural en Brasil es como totalmente eh, desconsiderada y... Y en la región norte responde, en Brasil solo hay un libro eh, para las escuelas públicas, para todo Brasil, o sea, no importa si vivís en el sur, en una condición tipo de frío, de, de, de, de, de campo o de ciudad, o si vivís en el medio de un río en Amazonia, vas a estudiar el mismo libro. O sea, los chicos no se sienten incluidos, no entienden lo, lo, que, les, lo que pasan a ellos, los profesores no son instruidos para crear un un acercamiento a, a las disciplinas, el Estado les cobra que ellos cumplan absolutamente todo lo que está en los libros y, bueno, y quedan eh, aislados en términos pedagógicos también, y, y para que eso eh, pudiera eh, y para que como las prácticas pedagógicas ahí, totalmente amenazadas por una idea eh, colonizadora, pudieran también recuperar eh, los saberes locales, eh, lo que hicimos fue encontrar dentro de las propias comunidades herramientas para que ellos mismos luego pudieran crear las nuevas eh, cartillas eh, de estudio. Entonces, pero para todo eso, antes de todo, hay que crear el espacio de la imaginación, hay que crear ese espacio de tiempo también. Eh, la idea de intervalo, de intervalo escolar, interval escola, viene también de esa, de esa idea de reconectarnos con los tiempos, con los tiempos de las pausas, con los tiempos del aprender, con los tiempos de parar, de convivir, de reflejar, de comer, de digerir, de eh, fer fermentar saberes y, y a partir de ese tiempo, a partir de esa pausa, a partir de ese lugar eh, de creación de posibilidades para la imaginación, así podríamos empezar a construir cualquier cosa ahí. Ese por ejemplo es un, un trabajo que hicimos en nuestra llegada y en verdad nosotros no hicimos nada, ellos hicieron. Y ellos crearon la, la escuela que ellos querían, que era una escuela que iba por el río. Y esa escuela a día de hoy eh, existe, eh, después de mucho, mucho trabajo, ellos no tienen la propia escuela pero tienen una balsa escolar que va eh, para algunos tipos de, de disciplinas y fueron ellos que crearon a partir de sus deseos. Y bueno, estando eh, en la carretera y recorriendo los 850 kilómetros, yendo de eh, comunidad en comunidad, fuimos creando esa relación con cada una de las comunidades, entendiendo las eh, cuestiones de cada una de, estas, de esas comunidades, ¿no? pero todavía es un área protegida que entre el ganado que está ahí abajo y esa región hay 500 kilómetros de floresta todavía, entonces ahí más o menos están, pero hay que proteger a esa región para que no se convierta en lo que es abajo, eh, lo que es más al sur, donde está todo el ganado. Y ahí fuimos eh, recorriendo los ríos, las carreteras, recuperando las, los puentes para pasar, es una carretera de 800 kilómetros que tardas tres días para recorrer entera. Eh, cruzando los... El, eh, también hay una cosa muy linda, Amazonia es todo eso, ¿no? es, una, es un, también esa cosa, eh, intentamos siempre de romper en nuestras... Eh, eh, cuando presentamos el proyecto, intentamos de romper con lo bello. Que es, ¿no? Porque es muy cruel también. Ahí es muy duro, pero también es muy lindo. Ahí. Eh, eso, por ejemplo, es plena Amazonia. Y eso es ganado, ganado, y son 400 kilómetros de pasto. Y hasta llegar en una región que es donde estuvimos trabajando junto a los profesores, eh, que es el Matupí. El Matupí es una región que ya no tiene, que es puro desierto. Eh, son 300.000. Eh, Vacas para 2.000 um, personas, más o menos, el, así como la proporción. Y esa gente, esa gente es maderero, esa gente trabaja en las madereras, esa gente eh, eh, está condicionada a hacer eso, esa gente no quiere proteger porque no son protegidos, no tienen eh, la idea del medio ambiente, es, es por supervivencia que están ahí, ¿no? fueron, fueron consumidos también por el ganado, esa gente no eligió estar ahí. Es, por ejemplo, es, es una comunidad eh, que es la mayoría, justo ahí no, pero la mayoría es, son todos rubitos, así, eh, claritos del sur, porque son todas las familias que vinieron del sur, incluso tiene el asiento del sur, pero están en el medio de la Amazonia, así, porque son de familias de agricultores del sur y que fueron consumidos también por, por las vacas y por el pasto. Eh, y ahí junto con ellos trabajamos desde un otro lugar eh, quiera comprender las fuerzas de relación entre eh, los poderes ahí, la escuela como centro, los, el poder eh, estatal, eh, los vecinos y ahí creamos, creamos un, un imaginario de pequeñas comunidades y creamos también ese espacio de encuentro entre los profesores de, de la escuela que no necesariamente se encontraban para hacer eh, procesos colectivos de reconocimiento colectivo también. Y, y ese fue uh, el momento de bajada toda. Y luego, a partir de esa, esa nuestra convivencia con la floresta, esa convivencia con, con eh, todo el proceso de deforestación y el proceso de protección, eh, la noción de, de biodiversidad, de ecología, de socioambiental, realmente pasaron a informar lo que nosotros llamamos de pedagogías de la floresta. Las pedagogías de la floresta, eh, floresta creo que se entiende, no, no, no, no se usa pero se entiende, ¿no? eh, sería pensar eh, la floresta como centro, como su multiplicidad de voces, de seres, de saberes, la, la raíz de, de la palabra floresta en latín es foris, que es fuera. Eh, entonces lo que hicimos fue también invertir la idea del fuera de la floresta y entrar realmente y sentir. En general cuando es fuera, bueno, tiras algo afuera, no es como el afuera es algo que no cuidas. Y entonces es como invertir y vivir esa relación de interiorizar la floresta también en nosotros. Y... Y junto a los profesores, eh, ejercitamos ese lugar de imaginación para crear una pe pedagogía, no una pedagogía alternativa, sino una pedagogía de alternativas. Y en esa pedagogía de alternativas están contemplados la multiplicidad de saberes, una ecología de saberes, una ecología de pensamientos, y a partir de eso, eh, crear nuevas condiciones para vivir, nuevas condiciones para imaginar, nuevas, nuevas oh, alternativas para un sistema eh, pedagógico ahí adentro. Y pensando la pedagogía más allá del espacio duro de la escuela, de las puertas cerradas de la escuela, pe pero pensando justamente en relación a la comunidad. Casa do Rio es, es un lugar que eh, es, un, es un, bueno, una estructura que cuida de distintos otros programas de agroecología, de, eh, de las artesanías, de, en fin, de salud, eh, las, las, las parteras y entonces junto con, con ellos lo que eh, creamos fue todo un sistema en donde cada una de esas, de esas cosas que están conectadas porque son los padres, son los abuelos, son las tías eh, de estos niños, puedan crear ellos mismos sus materiales pedagógicos para llevar a la escuela, para que eso también circule de una otra manera y para que se reconozcan en ese lugar y no a partir de un libro hecho, no hecho para, eles, para ellos de ninguna manera. Entonces, ya, bueno, Funarche nos <ríe> entregó el, luego el premio después de un año. Y ahí pudimos ir y experimentar también esa floresta con otros cuerpos, con otras personas que venían de distintos estados, en distintas condiciones. Y eh, también repensando siempre esos eh, otros procesos de aprendizaje, procesos más allá de los procesos colonizadores y civilizatorios que estos pueblos pasan y pasaron y siguen pasando. Y... Y, y ellos son la resistencia constante ahí nosotros somos personas que pasamos eh, intervalo escola por no ser una persona o yo o Claudio también eh, en ese momento de encuentro con todas estas otras personas estas otras personas siguen yendo ahí siguen continúan el programa de intervalo escola más allá de nosotros entonces ahora hay una radio creada por los por estos chicos eh, estos chicos que están en, en la ciudad al lado, crearon una pequeña comunidad que la verdad, eh, ayer hablamos sobre la importancia y la fuerza del, de la Iglesia Evangelista en estos lugares, eh, como también un lugar de sociabilidad, un lugar de, de convivencia, un lugar de cuidado, de afecto, eh, en donde ellos reciben, bueno, eh, cumplen su papel que, que, el, que el Estado no cumple y entonces eh, lo que estos chicos hicieron ahí en esta otra ciudad fue crear un otro espacio para el joven, que es afuera de la iglesia, y ellos son casi todos evangelistas, pero al menos crear una alternativa de convivencia, a partir de las herramientas que fuimos eh, trabajando, fueron creando otros tipos de, de, de convivencias, tienen eh, una vez a la semana un cine, eh, tienen eh, muchos proyectos con los niños de las comunidades, hacen estos ju juegos de calle pintados, eh, recuperan eh, plazas, eh, pelean por, por luz pública en las calles y, y van construyendo ahí un, un lugar mejor para vivir por la capacidad de imaginar que los políticos no tienen. Eh, entonces antes de nada ellos crean el imposible, y luego van construyendo a partir del imposible. Esos son nuestros eh, momentos de convivencia, de aprendizajes en, otros, en otras situaciones, también es poner el cuerpo en, eh, en una condición, no, no la condición clásica del aprendizaje, sino que es poner el cuerpo en otras situaciones y aprender no solo con las conversaciones, pero aprender también con el mover el cuerpo, con, con, con las noches, con eh, el tarot, con… Eh, aprender de, de realmente de otros lugares y de la contemplación y del estar junto para resistir, y de estar junto por afecto y de estar junto para pasar el tiempo. Y el tiempo pasa y el tiempo nos atraviesa y el tiempo queda impreso también eh, en nuestros cuerpos. Y mm, junto a la comunidad, esa es la comunidad que está más más o menos protegida pero es así está en, en la, la, la carretera es la calle y hay una hay una balsa que atraviesa eso que, que lleva de un lado a otro de la carretera esa balsa se va a convertir en unos años en un puente y la gente va a tener que mudarse y al mudarse obviamente van a recibir algo ahí un puchito del gobierno eh, y entonces, para que la comunidad no se disuelva como se disolvió ya con la, con la retirada de la carretera, eh, el trabajo ahora es de reconstrucción del nuevo centro comunitario que es la escuela. Entonces, junto con… esa es la escuela actual, esa es Sofía de vuelta… <risa> Junto con, la, junto con la escuela, esa, esa fue la, nuestra primera llegada ahí y, y de encuentro con esa escuela, trabajamos juntos con toda la comunidad en la creación y la imaginación de la escuela que ellos deseaban, una escuela eh, irreal, una escuela imposible, o porque ellos siempre decían, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Si estamos haciendo todo lo que queremos, pero al final no vamos a tener. Y, y, y bueno, algo se puede tener pero para eso es, es necesario imaginar, es necesario crear el espacio de imaginación. Entonces, los, obviamente los padres o los adultos fueron muy resistentes, eh, pero vinieron también y, y ese es todo un trabajo que hicimos antes con los niños, eh, también creando siempre la idea de la construcción de redes, la construcción de eh, las redes ahí en, en, en Brasil también son las hamacas, entonces, la idea, esa idea de, de la red también impresa en el tiempo de la hamaca y la, la red creada por todas las manos, la red creada para pescar, hay una serie de redes ahí que nos envuelven. Y, y al final conseguimos traer, eso es nuestro maestre, Seo Antonio Duboto. Es una persona maravillosa, nos enseñó a pintar todas las plantas. Él tiene en su casa, es muy linda esa historia. Eh, un día llegué a su casa y había así como, eh, al entrar vi hacia el final un, al, en la pared del fondo una hoja parecida con esa. Y dije, wow, qué linda, qué colores, es realmente impresionante eh, la, la, el trabajo de artista de él. Es un señor que es un pescador ahí. Y me dijo, ay sí, sí, están, está rojita ahora porque es invierno, porque cuando es verano va quedando más verdita. Seu Antonio de Boto pasa todo el año repintando por arriba la hoja, la pared de su casa y va acumulando esos tiempos impresos de la floresta adentro de su casa, Seu Antonio es la pedagogía de la floresta. Y entonces un día sí hay todos artistas, eh, investigadores, eh, diseñadores, pensando qué vamos a hacer con la fachada de la escuela, bla, bla, bla. El día siguiente, a las 5 de la mañana, después de que tuve esa conversación con San Antonio, estaba San Antonio pintando toda la fachada con sus hojas. Y fue así como el gran profesor también ahí, en ese momento, enseñó a todos a pintar. Y, y, y luego hicimos también todo un programa de conexión entre las dos partes del río, que son peleadas. Los niños estudian de un lado, que solo hay escuela de un lado, entonces tienen que moverse y son los que informan un lado y el otro de lo que pasa porque los dos lados son peleados, casi no, se cru casi, casi no cruzan. Y obviamente hay familias que están repartidas en los dos lados también, entonces fue así como un gran momento de encuentro. Esa es la escuela eh, terminada de ser pintada, y, eh, con las hojas de Sebastián. Antonio. Y luego, infelizmente, como es de vuelta un sistema colonizador y, y destruidor de pensamientos y de, y de, eh, y de saberes eh, locales y de saberes no institucionales, eh, cuando ellos supieron, en la, secret la Secretaría de la Educación no venía al pueblo hace cinco años, Supieron de eso, seis meses después que habíamos hecho, vinieron y pintaron la escuela de blanco con las cores del partido que ocupa la… El, sí. ni, ni puse fotos porque es muy triste. Pero la mejor cosa es que después, como Seu Antonio es la pedagogía de la floresta y la floresta vuelve a crecer, Esa, la floresta abrís un tajo y se cicatriza. Y entonces lo que empezó a, ser, a pasar es que la tinta blanca empezó a salir y las, y las hojas de San Antonio volvieron a aparecer, pero así medio… Eh. Luego otras condiciones de intervalo escola para ir cerrando, en otras instituciones, eso es en la casa tomada, otra condición, otra situación, una gran pelea por des, eh, eh, eh, desprogramar totalmente en una… Eh, en una situación como São Paulo, que es una ciudad absolutamente programática y, y es como, fue un, un gran momento de, eh, de desconstruir así el, la idea de programación ¿no? y, y fue muy duro, fue muy duro. Los primeros días dijimos, mira, no tenemos nada, vamos a construir la pedagogía juntos, tenemos el espacio, tenemos el tiempo, tenemos comida, lo que, la única cosa que hacíamos era una vez a la semana íbamos todos a recoger la comida que queda en la calle de las ferias y hay mucha comida. Entonces cocinábamos durante una semana para 19 personas gratis en una ciudad como Sao Paulo, que es una ciudad cara. Y entonces conseguíamos hacer eso e hicimos de eso nuestro gran lugar de encuentro, recoger, limpiar, cocinar, comer, digerir, lavar las cosas. Y en las digestiones pasaban estos grandes momentos de incomodidad, de, de, de, de, de pérdida de tiempo que estamos haciendo aquí y entonces en el día 3 decidieron programar todo, hicieron toda una programación día por día y tal y fue maravilloso porque nada fue cumplido. Y luego sí fuimos entregándonos a la fermentación como un proceso de liberación de energía a la espera, a, al, al deseo de la espera para ver qué va a salir después. Y fermentamos también, hicimos varios procesos de fermentación junto con Kajija de Paula, que es una, una de las artistas que trabaja el tema de la comida. Y esa es una de nuestras colectas, mira, esto, todo eso de comida. Y lo que hicimos al final fue crear una, eh, junto con Ricardo Basbaum, que es un artista ahí de Brasil, de Río, eh, creamos una especie de discurso colectivo, juntando todas las falas, a las, las hablas y ediciones, así como de textos de cada uno que fueron trayendo a lo largo del tiempo y construimos una, una, una se sí, llamaban conversaciones abiertas. Ahí. Eh, y junto con eso, una ah, se quedó abajo la, la imagen, pero abajo de eso, no, espera que voy a poner porque está bien. Eh, eso. Es un, eh, lo que hacíamos era que daba tanta, tanta, tanta comida que hacíamos una feria gratis para el barrio. Agarramos todo, limpiábamos, veíamos, separábamos todas nuestras comidas y luego hacíamos una, una feria gratis ahí. En principio, eso fue, fue durante un mes más o menos, en principio eh, los, los vecinos no venían de ninguna manera así tipo qué asco, ¿no? Así una comida así, como no sé, gratis, algo mal eh, pasa, ¿no? Justo en el día de la feria, algo raro. Y, y luego sí, fuimos así como también de puerta en puerta, diciendo, contando, y, y, y de a poco fue muy interesante cómo, cómo eso sirvió también para las señoras dejaron de hacer compras en la feria pasaron a, a comprar gratis con nosotros ahí. Eh, otra condición de intervalo de escuela fue en, en Varsovia, eh, en un contexto totalmente diferente, con una institución mucho más rígida, un pensamiento rígido de invierno, creo que fue el invierno, la culpa de la llegada del invierno. Luego, eh, yo fui en verano también, estaba más, más, más así, eh, pero fue, fue difícil en verdad, no por nada, no por la institución. Eh, fue muy difícil la llegada también, por una negación absoluta de no hacer nada. Eh, proponíamos eh, descansar y se reenfadaban, descansaban, dormían para probar que no estaban haciendo nada. Y fue muy duro el comienzo, pero luego eso generó un tipo de encuentro muy interesante también. Y la idea era construir adentro de una, de una exposición eh, que es curada por, fue curada por Mariana, eh, y dentro, crear un ambiente de, de pedagógico, crear una escuela dentro de la exposición en donde las, eh, todas las otras obras, el contexto institucional y nuestros cuerpos fueran las herramientas pedagógicas. Era realmente un lugar para el encuentro, pero hubo mucho desencuentro hasta ver el encuentro. Eh, hubo un, un intento muy fuerte de crear el encuentro y el encuentro no sucedió hasta que el encuentro quiso suceder por sí mismo. Eh, pero para eso hubo muchos lugares de, de discusión y creo que también a partir de un formato muy rígido de pensamiento. Eh, eh, también fue, fue la primera vez que yo hice ese proyecto, así como que intenté entregar intervalo y escola y la idea de intervalo, de pausa, de, ¿no? así como de contemplación en un, en un sistema europeo. Y, y es muy, fue, fue así como... Eh, fue muy lindo el proceso y muy duro el proceso de, de eh, desconstrucción de la idea de programa. Así. Eh, y entonces dormían de aburrimiento, pero a mí me gustaba tanto que estaban aburridos, me hacía mucha gracia la verdad, creo que era así como, era la prueba de, de que, eh, del, del, eh, del miedo de, del vacío, ¿no? del de no conseguir no hacer nada, de no, ayer hablábamos de eso también con, con Alter, eh, de, de ese miedo de no, de no poder hacer nada y de no conseguir hacer nada, entonces la única cosa que puedes hacer es dormir, ¿por qué te aburres?, porque no puedes soportar el espacio de tiempo, de silencio, de escucha, de, de, de vacío, y, y luego cambió absolutamente. Ellos eh, iban a cuidar del programa público de, de, la, de la muestra, esa era la idea, construir una escuela para luego que ellos siguieran, y, y luego sí, luego fue así como de gran potencia el, el proceso todo, pero hubo mucho aburrimiento. Y hubo karaoke también. <risa> Era el karaoke de músicas de protesta. Protest son karaoke. Eh, eso es ya en, en Buenos Aires, en el, en, eh, adentro del centro cultural Haroldo Conti. Es un centro cultural eh, adentro de la ex-ESMA, que es el ex centro... Eh, eh, ilegal de detención, eh, donde desaparecieron la más grande parte de, de las personas durante la dictadura en Argentina. Ese es uno de los, no es el edificio, de, no es el edificio del centro de detención, pero es, el, eh, es, es un edificio al lado, que era parte de la marina, y en ese momento el equipo todo estaba pasando por un gran problema, porque obviamente a ese gobierno actual, todavía es actual, eh, no le interesa la memoria. ¿no? Este tipo de gobierno neoliberal, de derecha, eh, no le interesa la memoria. Entonces el centro de memoria que fue creado y abierto y realmente construido por el gobierno anterior de Cristina Kirchner, eh, fue absolutamente negli negligenciado negligente eh, con, con el espacio, el gobierno y se quedaron sin ningún sin cero, cero presupuesto y a, aunque los trabajadores estuvieran recibiendo, el Conti se fue achicando, achicando y justo en ese momento ellos decidieron hacer una muestra de colectiva de colectivos, de colectivos que trabajan con la colectividad. <risa> Entonces, eh, lo que Interval y Escola hizo en ese momento fue crear un espacio de encuentro de esos colectivos y, y de una pedagogía eh, de horizontal colectiva. Ahí. También la comida es algo que pasa por todos los programas en intervalo y en casa tomada también, es, un, es así como realmente el lugar de compartir, de compartir el cuerpo a través del de hacer, del compartir el, los deseos, de compartir eh, también… Eh, bueno, ese, ese el lugar horizontal de la mesa, eh, hablando de una horizontalidad no superficial, ¿no? sino con una horizontalidad en donde eh, las voces ocupan el mismo lugar. Y la idea era crear un programa que fuera, un programa pedagógico para dentro de la institución y no para fuera de la institución. Entonces, habían los directivos y, y las personas de las otras, eh, de los otros, eh, de las otras áreas, además de, de visuales, y ahí creamos ese espacio de colectividad en donde al final se transformó en un gran espacio de debate político en función de la situación en que pasaba el conte en ese momento. Eh, creamos juntos también un, una especie de diagrama que traía todas esas eh, cuestiones y que se transformó luego Así como en, en, un, en un gran diagrama por, todo, eh, por todos los vidrios del, del lugar y luego esa es un encuentro en, al final de la, de la, de la muestra. Eh, después de eso, las cosas que siguen de intervalo sin mis manos, sin mi presencia, sin la presencia de Claudio, son eh, llevadas muchas veces por estos chicos que son de Tupigá. Tupigá tienen consiguieron un, un premio de Brasil Foundation, que es una fundación de Estados Unidos, eh, para alquilar un lugar. Entonces ellos tienen un lugar ahora y tienen, eso es todo un programa de, es una, una la programación que yo trabajo con ellos tipo cada, cada año, así un poco para sacar de, de las experiencias y poner en la visualidad todo junto y y las cosas que faltaron, también ahí ellos vuelven a discutir y ellos siguen, siguen haciendo sus proyectos, ellos son los grandes comunicadores de, de, de ese proyecto, que no es Intervalescol, es Tupigá, son solo las herramientas que mm, llevamos ahí, pero ellos eh, luego aprendieron mucho sobre autogestión. Y, y otra cosa es la creación de la nueva escuela, esa es... Eh, fue la escuela imaginada por la comunidad, hay un arquitecto que nos ayudó a hacer eso, es un escritor de arquitectura en, ahí de São Paulo, y, y ellos no creían hace tres años, y ahora está así, está siendo construida. Y esa es, la, esa es ahora la semana pasada. Eh, mucho tiempo, mucho trabajo, muchas vidas venidas, así y una de las personas principales en ese proceso de seguir adelante con la obra y de mover, eh, porque es, un, es una escuela absolutamente construida por la comunidad, no hay ningún funcionario público, no hay ningún funcionario en ningún lado, es un terreno donado por uno de los, de, de, de los comunitarios y, que viven ahí y luego está eh, alrededor de eso la idea es que la comunidad cuando llegue la, el puente se reconstruya alrededor de la, de la escuela y que la escuela sea el centro comunitario también. Y está así, y el gran, gran responsable, así como no responsable, pero una persona que sigue, que fue ahí a través de Interval Escola, pero que sigue haciendo la construcción es Frederico Filippi, que es un artista, gran artista, tiene un trabajo muy lindo y trabaja ahí también como mano de obra así como pesada <risa> con, con, eh, con todos ellos y así está la escuela hoy, y ese es nuestro marinero. <risa> bueno, hablé demasiado, eh, hay muchas cosas así como en el medio, hay muchas otras experiencias, es muy difícil hablar de las experiencias sin vivirlas, pero por eso también tal vez un poco las imágenes, no quería basar la… la, la la conversación en las imágenes, pero ayuda mucho también a visualizar contextos tan distintos. ¿no? Y, ojalá pueda conversar ahora, es como no di ni espacio para que me interrumpieran. No sé si, si alguno, alguna tiene algún comentario. Eh, este tiempo de, como de poder imaginar, como más o menos en, en el caso de estas comunidades en el Amazonas, como cuántos, ¿cuánto tiempo fue como ese trabajo? Bueno, ese trabajo eh, pasa en distintas temporalidades, ¿no? hay un primer momento que es una llegada en que estuvimos tres días en cada una de, la comuni de las comunidades, más que nada para ayudarnos a nosotros a imaginar también, porque… Eh, desconocíamos el lugar y, y el ejercicio de escucha, de pedir permiso para entrar en una casa con, no sé, un paquete de frijoles y pedir para cocinar en las cocinas, eh, es algo que tarda mucho tiempo, ¿no? Así, hoy yo llego ahí, me siento absolutamente en casa, eh, la gente, así como yo ya... Eh, ya me, eh, hago parte del lugar muy rápidamente, pero también llevo mucho tiempo, eh, y llevo mucho tiempo para que, no para que yo no me sintiera extranjera en la situación, pero para que ellos no depositaran en mí un saber de vuelta, colonizador, un saber que entonces una es, esperan que tenga una respuesta, ¿no? porque están condicionados a eso, no porque... Eh, yo tengo algo que enseñar, pero porque realmente están condicionados a una idea de que alguien viene de fuera o para dar algo o para enseñar algo. ¿no? Y entonces cuando llegamos ahí decimos, nosotros queremos aprender y juntos aprenderemos todos, tipo, eh, es, un, es un proceso muy largo realmente. El tiempo más largo que me quedé ahí, adentro de Igapoazú, que es nuestro centro, así como primer vamos a construir ahí para luego poder seguir eh, carretera, son, son muchos muchos lugares, no. O sea, son como ocho comunidades al menos, entonces en vez de, porque el principio era, ah, vamos a hacer todas las comunidades, todo el tiempo indo de viaje, pero la verdad es que no te realmente relacionas con, con nadie, así tan, eh. entonces, por ejemplo, la, eh, me quedé 40 días viviendo ahí, entonces, y 40 días en 370 personas es, es bien intensivo, así, muy bien intenso, eh, también porque mi presencia ahí hace con que se movilicen cosas, y el gran, gran, gran ejercicio era hacer con que mi no presencia movilizara. Entonces era, yo llegaba y decía, pero, y, y mientras yo no estaba, bueno, las cosas pararon. Entonces fue, por ejemplo, establecer una relación a través del WhatsApp. Era una manera de hacer con que, hola, estoy aquí, estoy presente. Eh, yo digo yo, pero es un yo ampliado, es un yo intervalo, que no es un yo tainá, porque muchas otras personas estuvieron ahí también en muchos momentos que yo no estuve. Y, pero yo digo que es una relación ahora de cinco años y que todavía estamos construyendo eso, pero que cada vez es más fácil que los procesos y las movilizaciones ocurran sin la presencia de un disparador, ¿no? es como entender que ellos son los propios disparadores y a veces es importante que llegue una avispa en el, en el reino de las abejas para que las abejas empiecen a volver a protegerse, ¿no? así como, eh, no que yo fuera a atacar, pero así como es ese lugar de mm, en un principio es que haces aquí y luego es eh, no te vayas. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que también tuvimos mucha suerte porque son personas muy, muy increíbles. Y, y yo creo que estos chicos, estos jóvenes, eh, son así, el, son hoy en día el, el disparador. Y, y la verdad es lo mejor que podía pasar. Hace un año que no voy ahí. Y, eh, en fin, por muchas eh, cuestiones, pero una de ellas es porque Jonea fue destituida del cargo y nos quedamos sin manera de, de llegar. Eh, entonces también fue un momento de que nos alejamos. Aparecieron otras otras caras, por ejemplo, ese chico eh, Aquí él hizo todo un, un programa de, de de radio, de construcción de radio. Eh, la chica del fondo Isa hizo todo un programa de de eh, documentación de esas personas, de saberes, de, de saberes de plantas, por ejemplo. Eh, luego Luisa que es está eh, aquí ah, ahora es Tom. Tom fue y, y también Tom volvió ahí muchas veces. Eh, bueno, cada uno así como tiene su rol. Y Bao también, que es una persona de, de la educación y que ayudó mucho a los profesores, mandando material, mandando material por nosotros, es una persona que tiene más dificultad de, de, ir de, de ir y volver, porque, en fin, madre, un montón de hijos y tal. Pero, entonces, cada uno tiene un poco un rol distinto y... Y las cosas fueron siguiendo de otras maneras, así. Entonces, también fueron otras caras, lo que es muy bueno que intervalos seamos muchos. Y como concretamente, digamos, como este proyecto en que surgió esta aula a balsa, uh -huh. como eso, como los tiempos de los encuentros, como… Ah, bien. Eh, en una comunidad tan pequeña así, los tiempos ocurren todo el tiempo, no hay, no hay un tiempo… Claro, por ejemplo, los profesores dan clases, entonces mientras están en clases no pueden y prefieren no trabajar mientras hay mucho sol y a las cuatro hay fútbol, o sea, a las cuatro nos, nadie, toda la comunidad va a jugar el fútbol, entonces hay, hay los tiempos así, pero a la vez es, estamos también nosotros jugando al fútbol, estamos también nosotros adentro de la sala con los profesores, aprendiendo con ellos, jugando con los niños, estamos también haciendo la merienda del colegio Estamos también cocinando mientras están ahí, estamos cocinando o, o, o, o pescando con los chicos, o no sé. Entonces, eh, fue un gran aprendizaje eh, a estar ahí, porque estar en una comunidad tan pequeña en donde todos somos vecinos, es un aprender a, a que el tiempo es el tiempo que tenemos, no es un tiempo marcado. Y eh, cuanto más eh, se, también entiendo así como se desarrolla ese lugar del afecto, ese lugar de, de, de la um, confianza también mutua, no? también me, nuestra y de ellos, también van surgiendo cosas, nos van contando cosas, nos van diciendo cosas y, vamos, y seguimos aprendiendo ahí. Entonces, eh, el tiempo es el tiempo de la comunidad, ahí. Luego, por ejemplo, el tiempo de Sao Paulo era a las 10 de la mañana estábamos ahí y terminaba cuando terminaba, terminaba cuando, no sé, cuando decidíamos que terminaba. A veces terminaba a la 1 de la mañana, a veces terminaba a las 2 de la tarde. Pero decidíamos nosotros, era el tiempo del cuerpo también. Y, y una cosa que trabajamos mucho es eh, no marcar los tiempos tipo a las 12 comemos, sino que tenemos hambre, entonces comemos. Eh, también trabajar ese, esos tiempos, es decir, bueno, más o menos llegamos todos juntos y más o menos tenemos hambre en el mismo tiempo, ¿no? Hay gente que tiene hambre más, más pronto, más tarde, pero más o menos, vamos a, el primer que siente hambre, bueno, empezamos a cocinar porque ahí el último tiene hambre cuando está lista la comida y a, Hicimos eso también eh, en Sao Paulo y en otro, y también en, en Polonia, también funcionó así. Y, y me, me parece, yo también estoy aprendiendo todavía con los tiempos así, ¿no? a desprogramar. Eh, yo quería preguntar un poco, eh, bueno como con el ejemplo que nos diste de la, de la pintura de la fachada de la escuela. Eh, sospeché que es como esta idea también de que la comunidad sea el, como la protagonista de las intervenciones. Quería preguntarte como sobre las estrategias como que aplican en esta escucha como activa y como de activar como estos procesos en los que la comunidad es la que lidera los, pro, los procesos un poco. Como qué estrategias suelen como aplicar o cómo han sido como estas experiencias un poco. Eh, nos sorprendemos mucho porque en verdad nuestras estrategias muchas veces no funcionan. Y luego un otro disparador, por ejemplo, decir, ¡Ah! ¡qué increíble eso! Es increíble lo que haces. Y él dice, no, es una cosa que yo hago ahí y tal. Y, y, y que luego eso, que fue una sorpresa para mí eh, ver la pintura. Y entonces que eso sea el disparador, eh, también nos sorprendió, porque preguntamos, hicimos, de todo para sacar las ideas que quieren que pinten la pared de la escuela, de todo hicimos, eh, levantamos así como escribimos, apuntamos y todo eso, a ver si se movía y, y no se movió. Eh, y un día un disparador que no, no era una... Eh, no era una dinámica programada, fue lo que hizo el, el entonces también es eh, así como alguien que entra en la puerta de casa sin sonar el timbre y que te sorprende, creo que es, eh, es un poco eso que pasa, así como… Eh, hay estrategias, sí, yo así acompañé muchos otros procesos también de, de las UPMS, por ejemplo, que son las universidades populares de los movimientos sociales, que es un programa creado por Boaventura de Sosa Santos, estuve también, eh, como estuve haciendo la especialización ahí de Boaventura, eh, de epistemologías del sur, también estuve conviviendo con muchos otros procesos sociales de fui aprendiendo también cosas así como, pero realmente solo funciona si aquella comunidad te da la respuesta, entonces no, eh, claro que podemos tener, por ejemplo, no sé, yo vengo de la danza, muchas veces yo pongo el cuerpo en acción, vamos todos a tumbarnos, no sé, así como experimentar el cuerpo, hacemos fiestas, y en los, en los bailes populares es, es el momento que la gente se suelta también y que de, de repente te da un, una información que no tenías y que es muy importante para seguir el proceso. Entonces yo diría que eh, a veces, cuanto más yo intento encontrar las estrategias, más me pierdo, a veces realmente es... Eh, es también un ejercicio estar abierto para escuchar y creo que es una gran base de, de, de, de lo que yo creo, por ejemplo, como escuela, como escuela y como aprendizaje, que es el, la capacidad de escuchar y no de escuchar y reproducir, sino que dejar que entre realmente y, y luego poder transformar. Lo que pasa muchas veces en estos procesos es que mientras estoy, mmm, a veces no entendí muy bien lo que pasó, y que las cosas terminan de cumplirse como hace algún tipo de sentido después de mucho tiempo. Y por suerte tenemos ese proyecto que es un proyecto como muy extendido en el tiempo, no, no, no, no tiene mucho fin, así sigue, los otros procesos en que sí, hay más o menos un tiempo, hay que intentar de encontrar estrategias, pero hay que creer también que las respuestas van a venir después y, y que está bien. así eh, Somos muy ansiosos por las respuestas y, y también encontrar estrategias, y, y por qué, y por qué no salió bien y eso, y, y, y es justamente así un intento de acoger la frustración coger los fallos, acoger el el intento equivocado y, y a partir de, de un montón de errores las cosas van saliendo no sé si así como respondí pero eh, tal vez no tenga una respuesta tan concreta este bueno, yo quizás quería preguntar y creo que lo he respondido también como de... Lo has respondido ya de muchas maneras, eh, y porque es como algo indirecto, pero es esta idea que hablaste en algún momento como del reconocimiento colectivo uh -huh. y como esto es como un disparador. Y lo pregunto también porque lo he pensado como el reconocimiento de nosotros con las demás y los demás. Puede ser como una práctica creativa también, como un proceso creativo y no sé, me gustaría como escuchar un poco más sobre eso. Eh, eh, creo que ese lugar de crear comunidades, que son comunidades que eh, a, veces, a veces sí, son comunidades más familiares como es el caso de, de una arquitectura, de de, de, de una comunidad existente ahí en el medio amazonas pero también hay comunidades formadas eh, al acaso no son pequeñas comunidades formadas por una, un proceso selectivo o de repente porque la gente se encontró aquí en ese lugar y, eh, y ese espacio de, de de comunidad y de, y de aprendizaje más que nada con, eh, con el otro, a través del otro y, y el comprenderse a través del otro y para eso sí, de vuelta, vuelvo a insistir en la idea de la escucha, pero sin escucha no hay el otro ¿no? eh, y sin el otro no hay comunidad, es un yo comprendo eso como un gran, gran disparador de, de procesos creativos, realmente. Y... Eh, o como una... Pero para eso también es necesario tiempo. Creo que el tiempo también permea todas estas condiciones sociales y comunitarias, porque no existe una comunidad eh, pop-up. <risas> existen comunidades que, que las comunidades se arman porque hay el deseo de crear comunidad. ¿no? Y, eh, porque si no se queda también una idea medio vaga de la comunidad. Entonces eh, hay una falsa idea de construir comunidad por un casi un deseo egoísta de, de, de, de, de construcción de un sistema comunitario y, y a veces las comunidades no funcionan y los procesos creativos adentro de estas comunidades no funcionan y a veces uno se tiene que retirar de esa comunidad porque no funciona dentro de la comunidad o, o, hay, que hace, o hay que haber un gran ejercicio de reconocimiento de ese, del poder de ese problema eh, que puede ser una persona, pero también puede ser una situación para incluirlo como problema adentro de un proceso comunitario y no excluirlo como problema, porque en general es en ese momento en que las comunidades empiezan un poco a... Eh, y, y el tiempo es una gran llave así, para eso, en el sentido de que estar para algo es necesario tener tiempo, para estar para cualquier cosa es necesario tiempo y, eh, y en el momento en que la comunidad realmente funciona como comunidad y realmente abre espacio para comprenderse en el otro, creo que ahí está la potencia creativa, en el reconocerse eh, en el otro o, en, o, o Informarse por el otro, ¿no? dejar con que tu cuerpo o tu, tus acciones sean informadas por un otro. Y, y muchas veces son potencias creativas individuales que salen de un sistema comunitario. Y otras veces sí. Si hay un problema, por ejemplo, a ser resuelto, que el sistema comunitario sirva como potencia para la creación e imaginación de es la solución de ese problema así eh, si estamos hablando de cuestiones comunitarias más sociales o más y, eh, porque entiendo la creación más allá de, del campo del arte no la creación también como eh, imaginación de otras posibilidades de estar en el mundo ¿no? de otras posibilidades de ver el mundo y y ese espacio de creación de otras posibilidades de ser y estar en el mundo, es también lo que hace con que los procesos creativos puedan moverse y transformarse en soluciones sociales o en soluciones o, o en eh, potencias de transformación. Eh, no sé si estabas hablando más de algún… Que es, ¿Puedes comentar también eso? Eh, no, creo que sí, sí digamos, lo que decís sí tiene mucho sentido para mí en eh, esta idea de cómo lo creativo puede ser algo más allá, crecí yo, de prácticas artísticas y más como una forma de entendernos y, y a partir de ese entendimiento trabajar, ¿verdad? Cómo, y, y cómo ese trabajo puede ser creativo. <risa> Entonces, todo es como una mezcolanza de esas palabras que yo tampoco como que termino de entender, pero sí me da mucha curiosidad cómo voltear la mirada a estos procesos de reconocimiento, cuando yo verdaderamente eso, escucho a alguien más y resuena en mí, en mis procesos, es ese momento como, como es como un, un turning point uh -huh. para un proceso más grande que, que es prácticamente lo que decías. Sí, entonces muchas gracias. Yo siempre digo: lo mejor de mí son los otros. No sé, no sé si es una pregunta muy pragmática, eh, pero creo que no lo es. Eh, pero es la conformación de ese grupo que, que llevas, a, cuando ya llega el financiamiento y uh -huh. todo eso, que llevas a, a ir a trabajar con ustedes. Eh, uh -huh. ¿Cómo se da la construcción de, de ese grupo? Porque no es creo que no es un grupo aleatorio, un, o sea, solo por una convocatoria abierta, digamos, y que vengan todos, sino que hay un proceso de, de selección, tal vez, y, y sobre eso mismo, como si es solo por una cuestión orgánica y de cariño con el proceso, que esas personas deciden estar ahí o tomar esos procesos a un nivel más personal, más allá de, de, de que existe el proyecto y cuando acaba el o sea tu participación en el proyecto ya no existe pues o sea esa, esa continuación como, como sea también creo que hay algunas instancias del, pro, del de, de intervalo escola, por ejemplo eh, en el caso ese de funarche y de amazonia y São paulo en esas dos instancias que fueron el mismo el mismo proyecto eh, había una convocatoria abierta porque era parte también del, de, la, de las condiciones del premio. Eh, abrir la posibilidad para que otros agentes participen de manera, eh, de manera abierta. ¿no? Y para São Paulo había, un, habían, había una cuestión que era, eran 20 días todos los días, todo el día. Entonces había una condición base que era el tiempo. Y, y el deseo, en verdad lo que hicimos fue, vamos a aprovechar ese espacio para crear una escuela a partir de muchas voces y comprender los procesos artístico, artísticos, porque ahí sí eran todos, venía más o menos del campo del arte, de, de la investigación, de, no, no así como un campo del arte es visual es duro, pero venía de un, del campo del arte expandido. Eh, y, y entonces era comprender las prácticas artísticas como herramientas pedagógicas, porque creo que toda práctica artística es una potencial herramienta pedagógica, en el sentido en que si abrís y, y des, eh, desconstruís todo el proceso, de un, de un trabajo, cada parte de ese proceso es una herramienta pedagógica para el otro, no, no solo para la construcción de, de tu propio trabajo, de tu propia práctica. Y entonces cuando hicimos, eh, hicimos una convocatoria abierta diciendo queremos construir una escuela, queremos eh, múltiples voces en la construcción de esa escuela y queremos tener con nosotros gente eh, que quiera pensar su práctica artística como herramienta pedagógica. Y, y para eso, eh, eso en una condición. En São Paulo, por ejemplo, vinieron gente de, de, de, vino gente de otros estados también, justamente hicimos en un periodo que era también un periodo de vacaciones escolares, entonces también quien era profesor, de, vino un, un, uno de los chicos que era... Eh, profesor de una de escuelas públicas en Macapá, en, que es como el norte, norte de Brasil, y entonces él tenía ese periodo ahí justo para trabajar con nosotros. Eh, y abrimos una convocatoria que era eh, así, eh, pedíamos, no pedíamos currículum portafolio, nada, eh, pe, lo que pedíamos era que mandáramos tres referencias de cosas que podían hablar sobre sobre vo vos mismo, que era un, eh, un audio, un texto y un vídeo. Y pedíamos una, eh, de qué manera eh, una propuesta de pedagogía. ¿Qué cómo, eh, ¿Cómo pensarías tu práctica artística si, fueras para si fuera para pensar en pedagogía? ¿De qué manera eh, podrías propo proponer eso para un colectivo? Y era eso. Y, y a partir de eso fuimos encontrando personas que, pod así como eh, armando piecitas, así, y, y también intentando traer para ese lugar personas que no se conocían, que no, par no hacían parte de los mismos eh, eh, circuitos, que no, venían de, no tenían el mismo tipo de trayectoria. Y, y construir a partir de las dificultades de ese, como de ese desconocido, ese lugar de aprendizaje y eh, esa invención de esa escuela que queríamos crear juntos así. Entonces eso sí fue un proceso selectivo. selectivo. Luego él de Amazonia tenía una otra condición que era, es una condición mucho más, Vamos, así como precaria, eh, eh, son cinco horas de barco, llegar a un lugar en donde no vas a tener comunicación con nadie, mucha gente que no puede hacer parte de eso, todos dormíamos juntos en una única casita así de ese tamaño, un montón de colchones, redes por, como hamacas por arriba de los colchones y de, de, dejamos muy claras las condiciones en ese sentido, que era así, como gente que realmente quería compartir el cuerpo, el día, el alma, el, el baño, todo. Entonces, así como, eh, y también por eso creo que creamos ahí un grupo muy, muy, muy afectivo. Fue un grupo de mucho cuidado, fue un grupo así, eh, realmente fue una gran comunidad así creada en ese momento, y como esa comunidad fue rápidamente incluida dentro de la otra comunidad ya existente ahí, hubo una creación de un afecto para más allá del proyecto, que es el afecto humano ahí, así como con esas personas alrededor, que hicieron con que ellos mismos tuvieran las ganas de seguir. Eh, luego Gustavo, que es ese chico de amarilla ahí, es, eh, estaba trabajando con radios comunitarias y tiene un re historial de, de radios comunitarias en su familia y, y, y de creación también de espacios comunitarios. Y entonces fue ahí, a, él quiso ir a construir la radio, que era un deseo de los chicos. Y tal. Eh, en, entonces fue, en verdad, en esa situación es como una red de afectos muy, muy potente que fue creada, pero también porque fuimos muy claros y muy abiertos en el momento de eh, contar cómo iba a ser la situación. Y luego en otras situaciones, por ejemplo, bueno, estábamos trabajando, yo no, no enseñé aquí, pero es, es, estuvimos trabajando adentro de la ocupación eh, por eh, vivienda libre en Brasil, en São Paulo, y ahí lo que había era, ellos tenían una oficina de costura y, y querían hacer una marca, no sé, estaban así como intentando de activar esa oficina de costura y lo que hicimos fue invitar. Ahí sí vimos la situación y ahí invitamos a una persona que pudiera acompañar ese proceso, eh, que se llama Agustina Comas, ella es eh, uruguaya pero vive en Brasil, y trabaja con la idea de upcycling, que es recuperar, transformar ropas ya existentes, no solo retales de resto, como lo que queda, es una persona que transforma eh, ropas ya existentes, entonces fue por ejemplo y trabajó durante tres meses y creó tipo, una marca, una no marca de, de ropas ahí para es, como que ellos siguen ahora, entonces eso es otro, eh, y Agus también ya salió, no está más en el proceso, ahora el proceso sigue ahí solo. Eh, en cada situación es una situación distinta, por ejemplo, en el Conti era el propio, eh, el propio equipo, ya estaba ahí, la comunidad estaba armada. Eh, entonces son, pero a, a mí me gusta mucho abrir convocatorias, Realmente a, a veces siento, eh, por ejemplo en Brasil, que las convocatorias se quedan muy centradas en un, en, un, en un círculo muy pequeño, lo que me da mucha pena porque la verdad quería que… Eh, pero para eso yo también tengo que hacer una… Un, así como hay que tener mucho presupuesto para poder viajar Brasil presentando el proyecto y hacer con que la gente se inscriba porque no, no llegan en las comunidades, no llegan en otros lugares. Por eso hay tanta gente blanca y así, ahí, por ejemplo. Y es un problema eso. Eh, aunque hay, hayan así como no sé eso, cuerpos no binarios, pero aún así es mucha gente blanca. En un país que, bueno. Así como, no sé, 60% de la población es negra. entonces eh, Pero es, es un problema que tenemos también que, que lidiar y que, y que intentar de resolver, ya es algo que nos preocupamos mucho. En, el, en ese caso, que es, un, que es era una convocatoria abierta, pues eh, pasó eso. Pero es un grupo muy, muy querido. No sé si ¿sí alguien más, si no, vamos cerrando. Muchas gracias, Tainá. Gracias. Muy inspirador y conmovedor muchas cosas. Eh, y Seguimos, seguimos aquí los próximos días. Ojalá nos acompañen también el lunes en el documental. Vamos a anunciar a dónde pronto, lo prometo. Eh, y nada. Muchas gracias. Ay, yo salté una parte que en verdad había puesto aquí, pero como fui pasando muy rápido y me, y me hablé mucho así como. Ah, el homenaje eh, a Mónica. Quería hacer el homenaje a Mónica, la verdad, era para estar justo en el medio, que era el cambio de, de intervalo escola. Pero que es, ahora hablando al final, es una gran invitación para que vengan a ver el documental. Eh, Mónica habla sobre los procesos, eh, es una conversación. Eh, de Cayo Norato y de… es, a, a ver, es, eso, es una conversación de Cayo de Norato con Mónica Hoff y mm, ella habla sobre esas ocupaciones que, que pasaron en las escuelas y que la verdad lo que ella dice aquí es también lo que fue el, la gran inspiración para que siguiéramos también eh, pensando y reestructurando y deseando construir pedagogías. Y ella dice, sobre estos estudiantes, en mi opinión, considerando el desajuste ético y político que atraviesa el país, esos estudiantes de secundaria se convirtieron en los mejores mediadores, por la frescura de su pensamiento político, por la ética incuestionable reflejada en sus acciones, por su capacidad de movilización social y cultural, y porque están en el acto de ocupar y resistir, produciendo nuevas maneras de vivir y convivir. Ese momento resulta muy potente, porque lo que estamos viviendo nos está, porque lo que estamos viviendo nos está enseñando dejando algo. Mientras ellos luchan por la situación de la educación en nuestro país, lo que hacen es educarnos. Es eso.